Hola, buenos días, soy Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología Positiva. Hoy vengo a hablaros de un tema que creo que importa muchísimo a todos los que habéis estudiado psicología y habéis terminado vuestro máster de psicología general sanitaria. ¿Por qué? Porque llega el momento de tomar la decisión de... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? Llevo un montón de años estudiando, ahora es el momento en que me toca salir al mercado laboral. Muchos de vosotros lo primero que hacéis es... Currículum vitae y a todos los centros de psicología que conocéis, a todos los que aparecen en internet, allá que envío mi currículum. Y está muy bien, pero depende tu vida, depende tu profesión, depende tu pasión de que otro profesional que dirige un centro te contrate. Mónica y yo, como creadoras de la franquicia de psicología Actúa, creemos que es una Pena que una persona que ha dedicado tantos años a formarse sobre su pasión, sobre la psicología, que quiere ejercerla, no pueda realmente crear su propio centro de psicología, cuando en el fondo es lo que quiere. ¿Qué te lleva a no crear tu propio centro de psicología? Pues creemos que hay dos problemas principalmente. Uno es que los psicólogos tenemos un problema, que es que creemos que nunca estamos lo suficientemente preparados, entonces pensamos que aunque yo quiera abrir mi centro, no estoy suficientemente formado, suficientemente preparado, me faltan conocimientos, y si me viene un caso de un tema que no conozco, que no he estudiado en la carrera, eso nos genera una sensación de falta de preparación, que nos impide lanzarnos a ejercer lo que realmente nos gusta, lo que es nuestra pasión, que es ejercer como psicólogos. Y luego está el otro problema, que es creer que para abrir tu propio centro de psicología necesitas ser millonario. Desde la franquicia Actúa, lo que vamos a proponerte es, por un lado, la formación va a estar cubierta dentro del paraguas de la franquicia Actúa porque la forma que tenemos de trabajar es la formación continua de todas las personas que nos integramos en el Equipo Actúa. Una vez que un franquiciado entra a formar parte del Equipo Actúa, entra a esa formación continuada que nosotras damos. Nosotras también nos formamos, estamos en continua formación. Esto es común a los psicólogos, pero no es por falta de seguridad en los conocimientos que tenemos, sino que lo que nos lleva a querer seguir formándonos es seguir dando a nuestros clientes lo mejor de nosotras mismas. Eso es lo que queremos para nuestros franquiciados. Por tanto, la parte de formación te aseguramos desde la franquicia de Psicología Actúa que vas a sentirte sobradamente formado o formada para lanzarte a ejercer por tu cuenta. El segundo problema que solemos plantearnos a la hora de ejercer por nuestra cuenta y poner nuestro propio centro de Psicología está relacionado con la creencia irracional, que se necesitan millones para abrir un centro y no es real lo que sí que ocurre muchas veces es que hay muchos centros que fracasan, que tienen que cerrar pero no porque el profesional sea un mal profesional, sino porque el estudio económico de viabilidad de esa apertura no se ha hecho correctamente. No se ha hecho un buen estudio de dónde tengo que abrir mi centro de psicología. No se ha hecho un buen estudio de cómo va a ser el marketing para darme a conocer al público y poder llenar mi centro de psicología. No se ha hecho un estudio de cuánto tiempo voy a necesitar mantenerme sin que todavía entren esos clientes. Porque una parte importante de los clientes que tú vas a tener en tu centro van a venir del boca a boca. Pero hasta que tengas a ese núcleo de clientes que van a poder transmitir lo buen profesional que eres, vas a necesitar sustentarte. Pretender que vas a abrir un centro de psicología y al segundo mes vas a tener unos beneficios muy grandes, eso no va a ocurrir. Pero no te va a ocurrir porque no, porque seas un mal profesional, no va a ocurrir porque eso no ocurre en ningún negocio. Y muchos profesionales se lanzan a, con los ahorritos, los propios, los de la familia, abren un centro sin haber tenido en cuenta todas estas cuestiones que son básicas para el éxito del centro. Desde la franquicia de psicología actúa, trabajamos, ponemos todos nuestros conocimientos y el de todo nuestro equipo en buscar cuál es la mejor manera de crear tu centro de psicología de tal forma que dure abierto tantos años como tú quieras ejercer, que no tengas que cerrar por falta de clientes, que no tengas que cerrar porque de pronto estás viendo para las musarañas porque no hay nadie a quien atender, porque no tienes clientes con los que trabajar. Nuestra oferta, nuestra propuesta desde la franquicia de psicología es... Hemos cometido ya muchos errores. No cometan los mismos errores que hemos cometido nosotras. Entonces, eso es un ahorro importantísimo de dinero. El problema no es no tengo dinero para abrir una franquicia, el problema es cuando el dinero que tengo para abrir la franquicia lo estoy desperdiciando, se está yendo por el sumidero, porque no lo estoy invirtiendo donde tengo que hacerlo, porque estoy gastándome el dinero en acciones de marketing que no funcionan, porque he abierto el centro en un local donde no es visible, donde nadie va a ir, donde... Es decir, muchas veces el fracaso económico de un centro de psicología no tiene nada que ver con la capacidad o con los conocimientos del profesional que dirige ese centro, tiene que ver con otras cuestiones económicas, pero es verdad, somos psicólogos, no tenemos por qué saber de economía, por eso participar siendo franquiciado de la franquicia de psicología Actúa te va a permitir desentenderte de todos esos temas que no son propios de un psicólogo para que te enfoques en aquello que sí es propio del psicólogo, que es busca a tus clientes, atiéndelos perfectamente y ya verás cómo tu negocio se mantiene tantos años como tú quieras. La pregunta es, ¿quieres abrir tu propio centro de psicología teniendo clientes en constante aumento para poder vivir bien de tu pasión, aunque creas que no estás lo suficientemente formado o creas que hay que tener millones para invertirlos? habla con nosotras. Si realmente quieres abrir tu centro y ser tu propio jefe, tu propia jefa, escríbenos a hola franquiciadesicología.com o entra en nuestra página web www.franquiciadesicología.com. Te esperamos. Seguro que vamos a tener muchas cosas de las que hablar. Adiós, ser buenos.